Pregúntanos cómo. Envía un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia, sobre todo la verá tu bolsillo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos escuchan, los que nos ven, según donde estén, a este o al otro lado del charco. Bienvenidos al tercer programa de No Hay Derecho. La frase inicial para este programa no es de ningún personaje especialmente famoso, es mía. La he usado varias veces para explicar por qué a veces atacamos con mucha dureza al gobierno interino antes que a los representantes del régimen tiránico y opresor que destruyó nuestra patria. Eso es sencillo. En la guerra primero se fusila a los traidores que a los enemigos, porque los traidores te impiden vencer a los enemigos. Hoy tenemos como invitado a alguien muy conocido. Ha estado ya en muchísimos programas, televisión y YouTube. Ya, creo que no necesito mucho presentarlo. Porque seguro que lo han visto más veces que a mí. Pedro Pedroza. Bienvenido, Pedro. Un gusto tenerte acá en el programa. ¿Qué tal, Marcelo? Este, buenos días, buenas tardes, buenas noches. También para toda tu audiencia. Este, a, mí, a mí eso de muy conocido. En causa yo este, no he hecho nada y, y a veces, y creo que, que eso es una reflexión que todos tenemos que hacer, tal vez a veces hacer mucho no es hacer suficiente y yo creo que quienes compartimos algunas ideas como tú y como yo probablemente, por supuesto, yo te respeto mucho por, por la situación que te tocó pasar, como a cualquiera que haya pasado por esa situación, excepto Leopoldo López, que en realidad no la pasó, que fue a... <coughs> fue a construirse su reputación en un spa por un tiempo. Preso estuvo el general Viva, ese sí estuvo preso. Preso está Caguaripa. Preso está mi compañero de promoción de la Armada, Luis de la Sota Quiroga. Preso estuviste tú. Pero quienes compartimos algunas ideas... Probablemente hayamos hecho mucho, pero haciendo mucho no hicimos lo suficiente para que el país no, no llegase a convertirse en el vertidero que se ha convertido. Lamentablemente, creo que el problema mayor no ha sido lo que no hemos hecho de suficiente nosotros, sino todo lo que hemos tenido que pelear contra el enemigo que no está adelante, sino que está a nuestras espaldas. La guarimba del año 2004 que muy pocos recuerdan porque duró escasamente una semana, pero yo la recuerdo perfectamente, no solo porque vivía en Chacao y la tuve muy de cerca y apoyé a los muchachos, sino que defendí a los presos políticos de esa guarimba, fue traicionada por los políticos. A la semana cuando ya, según informaciones muy, muy confiables que recibí, el régimen no tenía casi material para control de motines porque no se esperaban algo así, se estimaba que tenían disponibilidad de antibotines, lacrimógenas y cartuchos de perdigón plástico para unas 18 a 30 horas de operación, según cómo se desenvolviese a la noche. O sea que en un máximo de un día y medio iban a tener solamente dos opciones en el gobierno. Retirarse y dejar la ciudad en manos de los guarimberos o reprimir con tanques y ametralladoras. La primera vez que Chávez quiso hacer algo así, reprimir con tanques y ametralladoras, no funcionó. Fue el 11 de abril. Toda la generalidad, todo el generalato le dijo no, nosotros no estamos para asesinar civiles. Si bien muchos ya habían sido retirados, todavía quedaba algo de ese espíritu militar que conocí cuando estuve en el ejército, que habrás conocido tú cuando estuviste en la armada, que uno no asesina civiles. Entonces, era muy peligroso. Y cualquiera de las dos cosas podía representar la caída. ¿Qué sucedió? Bueno, negociaron la posibilidad de ir al referéndum revocatorio. Y ante simplemente que el gobierno dijese, vamos a estudiar el referéndum revocatorio, vamos a plantearlo, a ver cómo podemos hacerlo, se suspendió la guarimba. Uno no suspende tus operaciones cuando estás ganando la guerra. No. Entonces, eso fue un desastre. Llegó la guarimba del 2014, que sí todos recuerdan porque fue una bestialidad donde cualquier cantidad de muchachos fueron asesinados, eh, casi 50, y fue cuando todo el mundo se enteró de lo que pasaba en Venezuela, porque fueron meses de protesta muy intensa, presos políticos asesinados, entre esos presos políticos estuve yo y muchos otros que conocí, yo defendía a los muchachos y los muchachos tenían un espíritu tan grande para luchar, que hubo un muchacho que en tribunales me dijo, doctor, ¿y usted cree que salgamos rápido de esta audiencia? Yo dije, sí, seguro, esta noche ya te puedes ir a dormir a tu casa porque vamos a ganarla, te voy a sacar en libertad y esto va a ser rápido. Y me dice, ah, qué bueno, porque entonces voy a mi casa, me baño, descanso un poco y me voy a Plaza Altamira porque mis compañeros todavía están allá y no los voy a abandonar. Esos muchachos fueron traicionados. Fueron traicionados muchachos como Basil Lacosta, que dijo, me voy a luchar por Venezuela. Si no regreso, ya saben lo que me pasó. Robert Redman, Geraldine, Cantidades, o sea, mencionarlos a todos es imposible porque ni siquiera retengo los nombres de todos. Y también muchos terminamos en la cárcel. Mi querida amiga, la capitana Laidech Salazar, también cayó en esa guarimba. Muchos de mis compañeros presos políticos, de los cuales mantengo una gran amistad porque nos une la desgracia que nos tocó sufrir. Y el amor y el dolor por la patria, caímos en esa guarimba y llegó a... Después la del 2017, todas traicionadas por los políticos que de repente dijeron, no, mire, eh, vamos a cambiar la estrategia. Ay, ¿Qué hacemos con nuestros muertos? En el 2017 tuvimos más de 150, más de 160 muertos. Bueno, todos esos muertos fueron enlodados por los políticos. Recordemos que en el 17 se hizo aquella consulta para la hora cero y a las dos semanas pasaron a vamos a cuidar espacios y se suspendió la guarimba. ¿Por qué? Si se va a suspender es porque estratégicamente hay una opción mejor, pero no, simplemente fue cuidar los espacios para mantener algunas prebendas y nuestros muertos quedaron muertos, nuestros presos quedaron presos, nuestros heridos derramaron su sangre inútilmente, entonces no es justo que quienes dan todo por la patria sean traicionados por políticos, por eso digo el mayor enemigo no ha estado enfrente no han sido los colectivos, no han sido los guardias nacionales no han sido los policías nacionales han sido los políticos que han estado detrás de nosotros para traicionarnos Sí, es, es o sea, es una verdad absoluta, irrevocable lamentablemente todavía un buen sector un, un no despreciable sector de la sociedad venezolana cree con una con una mezcla de estupidez e ingenuidad, que la solución del país es política. Y por hablarte de, un, de una institución que tú acabas de nombrar, o sea, no hay una solución política para las Fuerzas Armadas, que es una institución que ha sufrido, por lo menos desde 2003, este, un grado de deterioro y adoctrinamiento progresivo. Y te digo desde 2003 porque fue a partir de ese año que Chávez decidió tocar algo que ningún gobierno tocaba, o sea, había algo que era como que una tacita de plata que ningún gobierno tocaba, pasar a lo que pasara, que eran las escuelas militares. Era, bueno, los cadetes que se formen, que se gradúen y luego cada quien en su desempeño profesional irá asumiendo las banderas que quiera asumir. Pero... Chávez, a partir de 2003, insertó el adoctrinamiento, el patria-socialismo-muerte y insertó una cantidad de cosas de ese tipo en las Fuerzas Armadas. También se bajaron muchísimo los estándares de admisión en las escuelas militares y eso cambió total y absolutamente este, el perfil de, de los egresados de, la, de, de las escuelas militares. Hace poco circularon unas fotos de la juramentación de los cadetes de, de, de las escuelas, que nos la hicieron conjunta, eso no sucedía antes así, eh, en el patio, o sea, de, cuando empiezan como cadetes, no cuando se gradúan, la graduación siempre ha sido conjunta, pero cuando le entregan, después de pasar el periodo de aspirante, cuando le entregan la daga y... y bueno, daba lástima, o sea, los cadetes ahorita parecen una versión de un John Michael, pero desnutrido, es una cosa espantosa, verdaderamente preocupante, y ese es el perfil que, que Chávez buscó que tuviesen las Fuerzas Armadas, mientras más incapacitados, hay una frase de Tuxidides que dice que este, la falta de entrenamiento los hará inseguros, la inseguridad los hará temerosos refiriéndose a, a, a, su, a su crónica sobre la guerra del Peloponeso, este, y eso fue lo que buscó con, con las Fuerzas Armadas, destruir esa institución. Entonces, un proceso de deterioro institucional, por decirte, en las Fuerzas Armadas, como en la educación primaria, secundaria y universitaria, como en la calidad nutricional de las, de las nuevas generaciones. Venezuela afronta el futuro con dos generaciones de desnutridos, por lo menos. Y esos desnutridos jamás podrán este, desarrollar plenamente sus habilidades físicas e intelectuales, con un deterioro de la seguridad espeluznante, porque sí, el régimen es una banda criminal. O sea, el régimen venezolano es el sueño de Pablo Escobar Gaviria. Pero no solo eso, sino que tienes distintas formas de delincuencia organizada en todo el territorio nacional hacia la costa, que es donde está la mayor cantidad de centros urbanos grandes este, Valencia, Caracas Maracay este, el Maracaibo Barcelona este, todas esas ciudades grandes tienen un tipo de delincuencia encarnada en eso que conocemos como los colectivos después en la zona media del país ya tienes otro tipo de bandas criminales también amparadas por el gobierno. Hacia el oriente se presume la existencia de células de Hezbollah este, y además una acelerada, una aceleradísima penetración del Islam en Venezuela de la mano de la embajada de Irán en Venezuela. Y más hacia el sur tienes este, los sindicatos, tienes al ELN, tienes a la FARC, entonces, quienes en su burbuja, y en Venezuela aún existen algunas burbujas, unas ubicadas en el centro de Caracas, en el este de Caracas, otras ubicadas en la urbanización Prevo, y, y así, pues quienes en sus burbujas, este, porque han tenido acceso recientemente a, a la economía dolarizada y tienen de repente un programador que que hace trabajo para gente aquí en España o en Estados Unidos y en dólares y entonces se siente holgado dentro de la economía venezolana. Esas personas, si creen que esta situación que yo he relatado se va a solucionar única y exclusivamente de forma política mediante un acuerdo entre el gobierno y la oposición, permítame decirle que yo había dicho que era una mezcla de estupidez con ingenuidad. No, es una Absoluta estupidez. Incluso cayendo Nicolás Maduro mañana, cayendo el régimen de Nicolás Maduro mañana, el proceso de recuperación y de, apenas, no de recuperación, apenas de estabilización de Venezuela va a ser largo, agónico y prolongado. Y eso es algo que quienes queremos ver en transformación en el país tenemos que estar absolutamente conscientes. porque no se pueden aplicar buenos remedios partiendo de diagnósticos equivocados. Me hiciste recordar un artículo que escribí el año pasado que se titulaba El problema de Venezuela es el día 2. Yo decía que el día de el día de, de una operación militar hipotética, bien fuese interna o externa, era sencilla. Yo dije en ese artículo decía supongamos que los marines invaden que era algo que en ese momento estaba sobre el tapete. La operación militar para tomar Venezuela era sencillísima, 24 a 48 horas iban a tener el control, eh, iban a tener presencia militar en todo el país. El problema era el día 2, que era controlar realmente, porque desarmar las bandas criminales, a los compranes, a los colectivos, a los guerrilleros, a los, a los eh, yihadistas, que yo también tengo información de que están en Oriente y una cosa que me hace sospecharlo es que el día del sí o sí, el 23 de febrero del año pasado, cuando la ayuda humanitaria iba a entrar, sí o sí, que no entró, en la frontera con Brasil estaban los comandos israelíes para hacer ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria, una agrupación de comandos israelíes. A mí que me vengan con otro cuento. Ellos sabían... ¿dónde estaban los grupos de Hezbollah e iban a entrar a hacer limpieza? Mi información era que el Cocoyar lo habían entregado para entrenamiento del Hezbollah y algunos otros sitios. Bueno, para eso es para lo que estaban los israelíes, porque para distribuir medicinas no te llevas a los mejores comandos traídos del Medio Oriente. No, para nada. Para nada. Entonces, eh, ese día 2 eh, iba a ser complicadísimo porque iba a llevar mucho tiempo, porque íbamos a estar como en Irak, que después que los gringos tomaron el país, que fue relativamente rápido, después una operación aérea que desarticuló totalmente a las Fuerzas Armadas de San José, una operación por tierra que rápidamente tomó todo el país, pero quedó controlar todos los grupos alzados y hay grupos que se oían con toda el alma. Hay un dicho que dice, esos son blancos y se entienden, que dice en Venezuela, bueno, ellos son todos musulmanes y no se entienden, porque hay kurdos hay chiítas, hay sunitas, y tienen diferencias sutiles dentro de su religión, por las cuales la única forma de solucionarlas es matar al otro, porque tienen una guerra interna impresionante. Entonces, recuerdo que yo traté ese tema en mi tesis de derecho político en la República Argentina, y decía que ahí había un gran problema que Venezuela tenía que considerar. Tú puedes tomar el país, pero hasta que no desarme todos los grupos, vas a tener un caos total. Bueno, Irak, por mucho tiempo... Siguió siendo un caos total y todavía no está totalmente estable. Todavía están los grupos terroristas en acción. Bueno, en Venezuela iba a pasar lo mismo. Entonces, ese gran problema que teníamos era ese día 2. Bueno, yo creo, a ver, aquí hay un componente religioso y, y es algo que, que en el análisis político siempre dejamos de lado. Yo creo que ese día 2 lo complicado no sería enfrentar a esos grupos, sobre todo a, lo, a, no sobre todo a los grupos islamistas. A los grupos islamistas sí sería lo más delicado, pero eh, una invasión a un país de Medio Oriente por parte de fuerzas occidentales, Estados Unidos, cualquier otro país, tiene un componente religioso. Y es que además esta, estos personajes, estos yiga, yihadistas, ellos están entrenados, no, no solo entrenados, eh, es más que un entrenamiento militar o terrorista. Ellos están adoctrinados, han, han sido criados en, en una forma de ver el mundo donde, donde la vida, los cuerpos, para ellos sus cuerpos no valen. O sea, lo que vale es la yihad. Entonces, ellos viven para morir. O sea, es morir por la yihad es, es parte de su vida. El tema, y eso significaría un problema, lo que es que yo no tengo dimensionado qué tan grandes son estos grupos terroristas que están en Venezuela, o estos grupos fundamentalistas islámicos, para definirlos correctamente. El delincuente sea un guerrillero de la FARC, del ELN, un miembro de los sindicatos que son un grupo una banda delincuencial armada que se encuentra en el estado Bolívar, que antes eran los sindicatos de construcción y que, como no hay nada que construir, pues se metieron a cuidar la explotación ilegal del oro y les suministraron armas y tal y qué sé yo. Los pranes, los colectivos armados, ellos no tienen esa estructura mental. Y sí, o sea, ellos matan para vivir. Pero cuando vean una amenaza superior una amenaza real este, van a pensárselo dos veces antes, porque esos no van a ir a la inmolación eh, podrán ser agresivos, virulentos, lo que tú quieras pero eh, es, o sea, la diferencia entre el yihadista y el delincuente venezolano tiene un factor religioso importante yo creo que lo más complicado de ese día 2 una vez tomada Venezuela sería ajá ¿A quién ponemos aquí? Ojo, ojo, tú bien lo dijiste. La operación militar sobre Venezuela estaba planteada. Yo tengo, tengo la certeza de que en efecto estaba planteada. Tú lo estás afirmando también con certeza. Y fue los mismos que traicionaron a Basilda Costa y a todos estos chicos que tú has nombrado, así como a los presos políticos que yo he nombrado, fueron quienes traicionaron a esas personas los mismos que, perdona la expresión, que le tocaron el culo a la administración Trump en los Estados Unidos. ¿Por qué? Además, bueno, no que Trump es muy avispado. Bueno, no, es que Trump al final lo único que hace es ejecutar unas decisiones. Pero ahí en esa cadena estaba implicado alguien muy vinculado a la agenda de Leopoldo López, que es el senador Marco Rubio. Estaba el señor Elliot Abrams y estaba el señor John Bolton. Y esa gente, en, en acuerdo con la oposición venezolana, este, fueron los que fueron dilatando, dilatando, dilatando. Quienes estaban más interesados en dilatar eso era la misma oposición venezolana, porque una operación de ese tipo los hubiese borrado, o por lo menos hubiese borrado sus aspiraciones de seguir manejando el país como lo han hecho toda su vida, incluyendo en el tiempo de Chávez, pero este, Estados Unidos o la potencia o los amigos que eventualmente quisieran participar en ese tipo de operaciones para liberar a Venezuela, no pueden llegar y decir, mira, eres tú Marcelo Croato, eres tú Pedro Pedrosa o fulano, o sultano o perencejo. no tiene que haber un factor político que ya esté montado en ese barco. Y eso es lo que o no tenemos, o sea, lo que no tenemos porque lo que pinta o lo que parece o lo que cree estar más cerca del poder es tan malo o peor que el propio Chaví. Y la mayor, el mayor exponente de este Descaro, ¿verdad? Yo pongo un ejemplo que es bastante escatológico, pero es muy gráfico y representativo. El mejor ejemplo de esta orgía con la luz apagada, promiscua e incestuosa es el señor Leopoldo López Mendoza. Quien promueve, quien promueve, él dice que el problema es únicamente maduro. Entonces él promueve un gobierno... ¿sabes? Sobre todos estos eufemismos bonitos de la unidad nacional y, este, y el gobierno de transición y tal y qué sé yo, que López no tiene la más mínima idea de lo que es un gobierno de transición. Eh, él nos propone algo así como que Iris Valera siga siendo ministra de prisiones y este, el abogado de él, de apellido Gutiérrez, no recuerdo el nombre, sea ministro de interior, y Freddy Bernal, ministro de otra cosa. O sea, él nos propone eso, una orgía, pero en este momento ya va a prender la luz y vamos a ver quiénes están participando de esa orgía. Ese es el problema del día 2 en Venezuela. ¿Quién asume? ¿Quién conduce? ¿Quién autoriza? O sea, ¿quién va a tener la autoridad política para aumentar el número de, de tropas de esa eventual y que por lo menos en la administración Biden no sucederá intervención militar. Este, ¿Quién autoriza a que vengan más o exige que se vayan? ¿Quién determina que los problemas de seguridad están erradicados? Este, ¿Quién va a formar parte del gabinete económico? ¿Los individuos puestos por Leopoldo López y por el gobierno uterino como Davies Molanqui que se robaron Cidgo, Lunasa, este, la otra empresa este, de, de procesado de, de petroquímicos, no recuerdo el, número, el nombre que está... Monómeros. ¿Ah? Monómeros. Monómeros. ¿Quiénes van a ser? Esos son los que van a ser el Gabinete Económico de Venezuela. Otro detalle que no, que no está en la agenda de los venezolanos, pero que quiero señalar con con absoluta claridad, porque para mí es un tema sensible. Un país con la moral destrozada como lo es Venezuela, no puede, no puede aceptar lo que significaría un gobierno del señor Leopoldo López, no solo por, por esta orgía ahora con la luz prendida donde él pretende hacer gabinete con el chavismo, y hacer gobierno con el chavismo. Es que además el señor Leopoldo López es el caballo de Troya del aborto en Venezuela. Entonces, un gobierno de Leopoldo López, con su vinculación con Open Society, o sea, hay pruebas de sobra que, que basta con buscarlas en internet para entender que una entrada de Leopoldo López al gobierno de Venezuela... Sería la entrada del de matrimonio homosexual, el feminismo, el aborto y de todas estas cosas de la Agenda 2030 de la ONU, que no es más que la agenda globalista, que no es más que la agenda de destrucción de la familia y del sistema de, de producción capitalista que ya está destruido en Venezuela y de la tradición moral judeo-cristiana. Eso es lo que significa Leopoldo López. Entonces, un país que tiene ya la moral destrozada no puede, no puede aceptar que este tipo de cosas sean incluidas en una agenda de recuperación. El problema de esto, y ya con esto termino esta parte, Marcelo, es que así como, como matan a los homosexuales en Irán, por cierto, nadie, nadie chilla por eso, pero a los homosexuales en Irán los ponen en la horca y agarran el otro pedazo del mecate, y lo ponen en, en, en el gancho de una grúa y entonces la grúa empieza a subirlo hasta que muere ahorcado pero un país como Venezuela que está en esa situación que está con la soga al cuello y que a duras penas ya lo tienen colgando verdad cualquier cosa que suceda que signifique sacar a Maduro así sea solo a Maduro va a ser como si ese gancho de la grúa bajara y le dejaran poner los piecitos en el piso a Venezuela. Entonces vas a seguir con la soga al cuello, vas a seguir ahí ajustadito, pero te va a entrar una bocanada de aire y te vas a sentir muy aliviado y vas a pensar que cualquiera de las cosas que gente como Marcelo Crobato, como Pedro Pedrosa y como tantos otros decimos en redes sociales, no son más que un disparate. Eso será alegría de tísico y lo único que va a hacer es que ese proceso de recuperación de Venezuela que yo he señalado que va a ser largo y agónico, sea aún más largo y más agónico. Eso es lo único que se va a lograr. Fíjate, tú mencionaste que te, eh, estabas convencido que sí la opción militar estaba sobre la mesa, pero lo hice por una, un análisis lógico. Yo también llegué a la misma conclusión por mis análisis como oficial de inteligencia, pero tuve una confirmación. No solo que John Bolton lo dijo en su libro, antes de eso yo tuve una muy casual oportunidad de hablar con una persona que venía de, del área de inteligencia de los Estados Unidos. Pero fue lo más casual que tuve oportunidad de sentarme a conversar con esa persona. Y yo le digo, mira, mi impresión de lo que pasó fue esto así, de, empezó a escribirle todo lo que yo he dicho siempre en redes sociales de lo que pasó el 23 de febrero, el 30 de abril, cómo se manejó. Y, le dije, y por eso cayó John corto porque confió en los políticos venezolanos que le dijeron, no hace falta una operación militar, nosotros lo vamos a lograr. Díganle al presidente que no queremos la operación militar, que él sí está dispuesto a hacer. La cara de terror con que me vio y me dijo, ¿de dónde sacas tú eso? Pero con los ojos desorbitados por el terror. yo dije, listo, me lo estás confirmando. Lo que yo estaba segurísimo, acá me lo dijo todo. Por mucho que sus palabras fueron, ¿de dónde sacas tú eso? Pero con una cara de, ¿cómo sabes tú eso? Yo, es que no, no, no hacía falta ser muy inteligente para llegar a esa conclusión lógica. Sobre todo, bueno, si uno se ha dedicado a estudiar el tema, conoce el tema militar, y conoce eh, la psicología y el pensamiento de Donald Trump, no sabe que él lo estaba pensando. Y fueron justamente nuestros políticos quienes lo detuvieron, sino hace tiempo que Maduro estaría en Guantánamo, en un calabozo, junto con Tarek El Aissami con Cilia Flores, con eh, Tarek William Saab y toda esa banda de delincuentes malnacidos que espero que se pudran en un calabozo de Guantánamo porque es lo único que merecen. Yo espero que lleguen a Guantánamo porque ahí no salen más nunca. Mira, y, acabas, con, de relatar, con... acabas de relatar una escena tan idílica de Maduro Maduro preso en Guantánamo. Es así como que es algo idílico. No, no encuentro otra palabra para describirlo. Sí, sí, el paraíso debe incluir a, a Maduro en, en Guantánamo y, y todo su combo. Y fíjate que comparto contigo lo que dijiste, que si se monta un presidente de la oposición sin desmontar el chavismo, vamos a tener una impresión de mejora. Yo lo he conversado muchas veces, incluso acá en la casa, porque supongamos cae Maduro y se monta Guaidó, o se monta Leopoldo López, se monta cualquiera, no importa, el que ustedes quieran de los políticos de oposición, los demás países van a decir, listo, ya se sacaron de encima el dictador, ya la oposición está al mando, pero... Sigue Padrino al mando de las Fuerzas Armadas. Sigue Iris Valera. Siguen los planes, Siguen los colectivos. Siguen todos. Simplemente hay una imagen bonita de que todo se solucionó. Pero la realidad es nada. Entonces, ¿mejorará la economía? Bueno, posiblemente un poco, porque algunos dirán, bueno, vamos a ver cómo funciona. Pero se mantiene el aparato de extorsión. La corrupción. El terrorismo de Estado. El terrorismo de los grupos irregulares, entonces no era una una mejoría real. Va a ser una impresión momentánea, pero lo peor es que los demás países van a creer, ya se resolvió. Y peor que eso, muchos dentro de Venezuela van a decir, listo, ya sacamos al tirano, ahora estamos, somos libres. No somos libres, un cuerno. Pero, pero a acá, Marcelo. Si somos libres, nos va a hundir más, porque nadie va a luchar después. Mira, yo, yo voy a decir aquí en tu espacio algo que es muy, muy duro de tragar. Yo siempre lo he insinuado, o sea, no lo he insinuado, yo siempre hago una salvedad absolutamente académica y es total y absolutamente demostrable. Yo siempre digo que el régimen venezolano no es una dictadura. Ojalá fuese una dictadura. El régimen venezolano es una tiranía. ¿Ok? Eso es una salvedad académica, eso es una verdad académica y eso lo explica... Con sus matices Giovanni Sartori en Fundamentos de Teoría Pol Política y más claramente lo, lo señala Norberto Bobbio, que no se le puede acusar de ser un, un autor de derechas, ¿verdad? Pero lo señala muy claramente Bobbio en Estado, Política y Sociedad. Pero es que esa salvedad o esa diferenciación o esa, ese señalamiento académico tiene además una, una intencionalidad y por eso es que te digo que esto que te voy a decir es sumamente duro de tragar es que cuando yo te digo que es una tiranía es porque de hecho para llegar a una república libre esa transición es de hecho una dictadura o sea, el transitar de una tiranía hacia una república y una democracia plena y más a una tiranía con este montón de factores que acabamos de describir desde la banda criminal en, en el régimen hasta los niños desnutridos, pasando por la educación, las cárceles, las bandas terroristas instaladas en el país. Salir de todo eso requiere de una dictadura. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre una tiranía y una dictadura? Bueno, que una dictadura es sin duda un régimen autoritario, que impone el orden, pero la, prácticamente la única, habrá que evaluar cuáles otras, pero la única libertad que está suprimida en una dictadura son las libertades políticas. ¿Hay censura? Sí, sí la hay. ¿Hay control? Tiene que haberlo. ¿Por qué? Porque tú estás transitando, o sea, el tránsito es el paso de un Estado de cosas no deseado a un estado de cosas deseado tú no vas a agarrar un gobierno como el que pretende el señor López tú no vas a agarrar y dar una rueda de prensa a las 9 de la noche y vas a decir señores de Esbolá, señores del ELN tengan la amabilidad los esperamos en rampa 4 tendrán sus aviones esperándolos para llevarlos a su país de destino habrá café jugo de naranja y pasta seca los esperamos por favor sean buenos muchachos sus ametralladoras, sus fusiles, los pueden dejar en un contenedor que habrá a la entrada del aeropuerto de Maiketía. Eso no funciona así. Eso no funciona así. ¿ok? Para que esa este, restabilización de la seguridad mínima necesaria para la vida en un país ocurra, tú tienes que agarrar y bajarte con helicóptero en el 23 de enero no sé, en el barrio, en las cárceles donde esté funcionando y tirarte una operación y al otro día aparece, bueno anoche en una operación militar exitosa rescatamos tantas toneladas de armas, capturamos a tantos individuos y dimos de baja y los bichos ahí con su sabanita encima a 200 delincuentes cuando eso ocurra cuando eso ocurra tú verás que muchos van a decir, pinga, esto es como que vienen en serio. ¿Que tú estás proponiendo un gobierno asesino? No, yo lo que estoy proponiendo es que el Estado pase a cumplir su rol. Según Max Weber, el Estado es un ente que se garantiza o se guarda para sí el monopolio legal y legítimo de la violencia. Colombia fue un estiércolero. Durante casi 50 años. Y bueno, y como que tienen ganas de volver a hacerlo, ¿no? Nota al margen. Como que tienen ganas de volver a hacerlo. Y Colombia se solucionó con el acuerdo de paz entre Santos y la FARC. No. Colombia volvió a entrar en el mapa del planeta Tierra durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Quien en ocho años, quien en ocho años, puso a la fuerza pública a rescatar el monopolio de la violencia. ¿Qué hubo guerrilleros que se dieron de baja? Por supuesto. Pero ¿qué hace el Estado? El Estado usa la violencia, y más un Estado que opera, no hablemos ni siquiera de legitimidad, sino en función del interés nacional. Entonces, él puso la violencia en contra de quienes ejercían violencia contra los nacionales colombianos, que era la guerrilla. Y eso logró que Colombia volviese a estabilizarse, si se quiere, en un periodo de tiempo muy corto. De manera que de ahí tú puedes empezar a trazar la agenda del avance. En cuanto te digo, la agenda del avance tiene tres grandes tareas con muchísimas subtareas cada una. Pero la primera es recuperar la... Condiciones de seguridad necesarias para la vida. ¿Y qué son las condiciones de seguridad necesarias para la vida? Bueno, que tú puedas quedarte en la oficina desarrollando un proyecto, no hasta las 9, sino hasta las 10 de la noche y que al salir de tu oficina puedas tomar un Uber y llegar a tu casa, que el ganadero pueda producir ganado sin necesidad de estar pagando vacuna, que el agricultor, de igual forma que el ganadero, que los locales comerciales no tengan que, abrir, que cerrar a las 7 de la noche, sino que puedan estar jornadas de 24 horas, las tiendas de oportunidad, las estaciones de servicio, todas esas cosas. Y si tú logras esas condiciones de seguridad que te permiten hacer todas estas cosas, pasas a la segunda parte de la agenda que es restablecer las condiciones micro y macroeconómicas necesarias. ¿Para, ¿para qué? Para que la gente viva, no para que sobreviva. Porque tú tienes que hacer en esa transición que la gente pueda vivir, que la gente tenga trabajo, que la gente pueda comer, para que finalmente el último paso sea la reinstauración de la República a través de la designación de los órganos que tengan que ser designados desde ese Ejecutivo transitorio y la convocatoria a elecciones. Pero ¿por qué es necesario el paso previo de estabilizar el país económicamente?, porque para ir a elecciones tú no puedes ir con muertos de hambre. Porque si tú vas a elecciones con un país de muertos de hambre, te votan por el pastor Bertucci que lo que hacía era repartir sopa. ¿Sí me explico? Entonces, es duro de tragar, este, suena feo, sí, pero hay que dejar de ser ingenuo y hay que entender que el problema de Venezuela es mucho más que un problema político de... De Maduro y Leopoldo y Capriles y, y toda esta gente que se ha enriquecido, que se han convertido en el sindicato único de oposición, que no han permitido que más nadie tome las riendas del país. Porque si tú te pones a ver, con algunas variaciones, por supuesto, una reunión del G4 hoy y te pones a ver las caras de los que se montaban en la tarima de... De, de PDVSA a Chuao, el 10 de abril de 2001, está la misma gente. Bueno, no está Enrique Mendoza, que ya le parece que ya no, no puede con el Parkinson, no sé qué es lo que tiene, no está Enrique Mendoza. Algunos se murieron, otros se fueron del... Pero está la misma gente, los mismos partidos, la misma dirigencia. Y quienes han insurgido, las voces críticas de eso... No hemos contado con, yo soy una voz crítica de, de esa oposición cómplice, no hemos contado con el apoyo que ellos tienen porque lo han secuestrado. Entonces, este te dicen, bueno, monta tu partido. Yo, ok, yo, yo monto mi partido, pero dame 6 millones de dólares para mantener la nómina del partido, para arrancar, o sea, 6 millones de dólares para arrancar. ¿Por qué no te lanza? Bueno, porque... Pues la vocación mía es de astrónomo, no de astronauta, pero, o sea, yo, yo voy a diseñar el cohete y lo voy a lanzar, pero yo no quiero montarme en el cohete. Pero esas son las respuestas simplonas de las personas que, a diferencia tuya y mía, no están dispuestas a hacer absolutamente nada y que siguen esperando que quienes, consuetudinariamente los han traicionado, tengan una aparición divina y en esta oportunidad sí hagan algo por ellos. Mira, Tal cual, que tú lo que estás describiendo es una operación policial de seguridad, es lo mismo que hace en macro, la policía cuando patrulla se encuentra un delincuente, los policías desenfundan las armas y le dicen, deténgase ahí, levante las manos, suelte la pistola. Si el delincuente no suelta la pistola, sino que apunta a los policías, los policías tienen que defenderse, y defenderse quiere decir dispararle, o sea, eso es algo completamente normal y natural. Ahora, una operación como la que tú describes, que lleguen en, en helicópteros a tomar la Cota 905 para buscar al Coqui, bueno, primero se van a defender y no va a ser uno, va a ser 10, va a ser 20, va a ser 50, y, al, y van a tener que caer algunos porque el que no suelte las armas y enfrente a los soldados de la República, porque en ese momento estaríamos construyendo República, bueno, va a tener que ser dados de baja. Eso es absolutamente inevitable. Y no es asesinarlos. Porque darlo de, de baja, nunca, tal cual. ¿Sí? El es que diga, mira, aquí suelto el arma, yo me rindo. Ah, ok, perfecto, tú te rendiste, listo, ya estás capturado. Pero el que siga con las armas en la mano, apuntando a los soldados de la República, va a tener que ser dado de baja. En Alemania, por ejemplo, Hitler se suicidó el 30 de abril del 45. El 8 de mayo se rindió incondicionalmente a Alemania. Las primeras elecciones fueron cuatro años más tarde, en el 49, cuando Konrad Adenauer ganó la, la cancillería de Alemania fueron cuatro años donde el gobierno no fue democrático y en principio ni siquiera lo tenían alemanes fue un gobierno de ocupación militar donde los, el alto mando aliado hizo y deshizo como quiso, incluso reconocemos que hubo, perdón, abuso porque a los soldados alemanes se los consideró eh, no se los consideró prisioneros de guerra y entonces recibieron un trato que no correspondía con el que debían haber recibido, más aún considerando que la guerra había terminado algunos dirán, se lo merecían. Eso es aparte. Lo que quiero es ejemplificar que empezaron por una dictadura, que por cierto, la dictadura está en el derecho romano. En Roma, cada vez que había una situación de crisis que ponía en peligro al Estado, se nombraba un dictador por seis meses. El dictador gobernaba según su leal saber y entender para proteger la república y cuando terminaba, entregaba el cargo y algunos entregaban la dictadura en cuestión de semanas o meses porque habían podido resolver el problema, y decían listo ya está, ya resolvimos, contuvimos la invasión de los bárbaros de, de Aníbal, etcétera entregaban el mando, pero la dictadura es eso es un gobierno fuerte para un caso de emergencia que es lo que vamos a tener, va a ser así y va a ser como un gobierno de garantías suspendidas inevitablemente sí, pero, a ver hay un autor español al cual me, me he acercado mucho, ya fallecido, se llama Gustavo Bueno. Yo tenía por aquí el libro de él. El libro de él se llama Panfleto contra la Democracia Realmente Existente. Y él la cuña un, un término, ¿verdad?, que, que, este, que es bueno de estudiar. Y, y ahorita estando aquí en España entiendo muy bien que es el del fundamentalismo democrático. Un fundamentalista democrático es aquel que ve la democracia como un fin en sí mismo y como la única forma pura de gobierno. Eso es falso. Entonces no reconoce a nadie que se salga de esa forma de gobierno. La democracia, sin duda alguna, es un ideal. Hay una diferencia entre la democracia como ideal y la democracia que realmente tenemos. Pero básicamente, para lo que nos sirve la democracia, es para no matarnos en la calle. Es un mecanismo de resolución de conflictos Somos 30, 40 millones, 300 millones de personas. Vamos, votamos, elegimos representantes. Esos representantes son controlados por otros poderes, por otras instituciones del Estado. Y la cosa ha demostrado que funciona. Pero... Cuando tú eres un fundamentalista democrático y, y escuchas a un individuo tan amargado y tan horrible como Pedro Pedrosa decir que, este, que una transición es, de hecho, una dictadura, entonces te sangran los oídos, vomitas visceralmente, ¡ah, qué bolas que tiene este! Pero es así, o sea, a nadie le gusta escuchar que después de la tiranía, comunista de Salvador Allende, la transición chilena no es Patricio Alvin, la transición chilena es Augusto Pinochet, porque Augusto Pinochet sembró las bases para él mismo, él convocar a un plebiscito, convocar un plebiscito, él. Y una vez que convocó el plebiscito, perdió y entregó. Eso lo explica magistralmente un señor, un jurista chileno, redactor de la Constitución de Chile, la cual ahorita acaban de tirar en una hoguera, lamentablemente, porque Chile también se suicidó. Un señor que se llama Jaime Guzmán Errázurri. Jaime Guzmán Errázurri fue... Asesinado por el Frente Manuel Rodríguez, el Frente Comunista Manuel Rodríguez, dos años después de que saliese del poder Augusto Pinochet. Saliendo de la Universidad de Santiago, donde daba clases en la Escuela de Derecho, fue asesinado. Él explica claramente lo que yo llamo una transición predemocrática, porque. En, en el momento de tomar el poder en Venezuela, ese anhelado sueño de que quien, quiera, quien sea, o sea, quien sea, Dios, Dios quiera que no sean los López, ni la mud ni nada de eso, pero de que alguien tome el poder después de Maduro y cese verdaderamente la tiranía, lo que debe empezar es un proceso de transición predemocrática que suspenderá garantías por un tiempo, que las irá reponiendo paulatinamente, que irá generando las condiciones para que la gente pueda vivir y deje de sobrevivir y que finalmente, después de un periodo, ojo con esto, después de un periodo que no sabemos, porque tú hablas de la Alemania posguerra y dices que cuatro años después, sí, pero detrás de la Alemania de la posguerra, además de ese gobierno militar este, instaurado una vez que cae el Tercer Reich, vino todo el realero del Plan Marshall y vinieron una serie de tecnócratas a imponerle a Alemania, mire, ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Eso es algo que nuestra clase política no está dispuesta a aceptar, porque entre otras cosas significaría perder la teta de la cual han vivido desde neonatos, desde tiempos inmemoriales. Significa perder el monopolio del control. Miren, ustedes quieren saber ¿Qué es más importante que acumular dinero? Bueno, a través del dinero consigues lo que voy a decir, pero más importante que acumular dinero es tener control. Si no, fíjese en lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia. A mí me da asco, y eso que lo lavo, ¿no? Pero lo lavo una vez a la semana, por lo menos. A mí me da asco ponerme el trapo sucio ese que me tengo que que poner en la cara para salir a la calle pero tengo que hacerlo porque si no no puedo salir a la calle me tienen controlado y el control se ejerce aún con mayor fiereza cuando te ponen a hacer cosas que en realidad no deseas hacer y eso es lo que ha tenido la clase política venezolana durante todos estos años eh, la gente está convencida de que votar no va a solucionar nada en la Venezuela de hoy. Sin embargo, aún los llevan a votar, por, por ponerte un ejemplo de control. Esa es la situación que enfrentamos, Marcelo. Sí, bueno, es que tendría que estar claro, y lo está para todas las personas honestamente pensantes, porque los pensantes deshonestos no y los no pensantes tampoco. Es que no puede haberse vistas en una transición como no pudo haber fascistas en el nuevo gobierno italiano, no pudo haber nazis en el nuevo gobierno alemán, no pudo haber bichis en el nuevo gobierno francés. O sea, porque ya estamos hablando no de una dictadura. En Venezuela va más allá de una tiranía, porque una tiranía fue la de Hitler. Esta gente es todavía peor que Hitler, porque uno los evalúa en su concepto y su operación. El hecho es que no hayan puesto cámaras de gases... No ha sido porque no hayan querido, pero su concepto, su estructura mental, operativa, como régimen que controla un territorio, es aún peor que la de los nazis. Entonces, ellos no pueden estar, no se les puede permitir que se mantengan. Por no eso... han puesto las cámaras de gas porque no le han hecho falta. No le han hecho falta. Y tú escribes un artículo con un ejemplo que yo utilizo recurrentemente, que es el tema de. De Gaulle, Vichy que es el tema de imagínate que Hitler no, no se hubiese suicidado y que Ludwig Ergar y, y Konrad Adenauer hubiesen formado gobierno con Goebbels con Hitler y con los otros treinta y algo que sentaron en los juicios de Nuremberg eso no cabe en la cabeza de nadie porque por un lado eran asesinos y por otro lado Alemania, perdón, Francia estaba ocupada y Francia estaba ocupada por la gracia de Vichy, por, por su pusilanimidad. Entonces, el tema de Cuba, Cuba tiene controlada Venezuela. Eso es un tema absolutamente argumentado, o sea, es una realidad. Venezuela está ocupada por cubanos, chinos, rusos, iraníes, pero los políticos lo usan como una mera como un mero argumento retórico eventualmente, porque si tu país está ocupado, tú tienes dos opciones, o te vas de tu país, o buscas expulsar, o sea, o buscas expulsar al invasor, entonces tú no puedes agarrar y decir, no, bueno, es que vamos a, vamos a vivir. Mira, el tema de la islamización en Venezuela es grave, grave. Y yo no quiero meterme con temas, hay, hay que empezar a, a, a tomar en cuenta los temas religiosos, pero no son el eje central de la acción política. Sin embargo, la embajada de Irán ha hecho ingentes esfuerzos por penetrar a los sectores más vulnerables en Venezuela para convertirlos al Islam. Y eso no es un problema ahorita, eso va a ser un problema a mediano plazo. ¿Cómo? Y esto que sirva de ejemplo. Hace 20 años, tú veías dos o tres tipos que eran santeros en Venezuela. Te lo conseguías de vez en cuando por Plaza, de, por, por Plaza de Venezuela, por el Boulevard de Sabana Grande, un bicho de estos vestido de blanco de pie a cabeza. Con el chavismo, de manera exprofés y deliberada, se fomentó, se fomentó la, la llegada de esta religión a Venezuela. ¿Por qué? Porque es una religión que discrepa en algunas cosas de la estructura moral judeo-cristiana. No tiene organicidad, no tiene organicidad. Es decir, si, si tú quieres, si un judío venezolano colgó a un alemán por sospechar que era nazi, lo colgó de la pata del caballo de Bolívar en la plaza Bolívar ahí en Caracas. Y murió el alemán. Y el tipo es judío. Bueno, entonces las autoridades van y buscan al, al tipo y al jefe de la comunidad judía, que por muchos años fue un rabino llamado Pinchas Bremer. ¿Cómo te busca al jefe de la comunidad católica? ¿Cómo te busca al jefe de la comunidad evangélica? Eso no existe en la religión yoruba, en la santería. Pero además, por si no lo sabían, eso se convirtió en una gran máquina de inteligencia. Porque los que le hacían el santo y los ifá y esta gente, terminaban consultando un poco de gente del ámbito político que se terminaba acercando a esta religión y luego terminaba todo eso que les contaban, porque eran como confesores, ¿no?, de, Decían el trabajo espiritual, se llama. Todo eso que le contaban iba a parar a una sala situacional en Miraflores. Es grave el problema que tenemos. Es muy grave, es mucho más grave que lo que dice el imbécil este con ínfulas de ilustración llamado Leopoldo López de que si salimos de Maduro todo lo demás se arregla. Es mucho más grave que eso. Bueno, espero que haya quedado claro para todos que el problema va mucho más allá de una persona, Nicolás Maduro, incluso mucho más allá de un grupo, los chavistas. El problema es grave, tenemos que limpiarnos nosotros ideológicamente, moralmente, para poder limpiar el país. Va a ser lento, va a ser duro va a ser sangriento porque es inevitable, estamos hablando con terroristas de alta peligrosidad, con asesinos, con criminales de la peor calaña, que no tienen intención de rendirse. Entonces, estemos claros que solución política no hay, es absolutamente imposible. Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo esta conversación, que normalmente son mucho más cortas, pero oírte hablar y compartir contigo... Es imposible hacerlo corto, porque se hizo interesantísimo todo lo que conversamos. Entonces, te agradezco esta, Pedro. Espero que mantengamos el contacto, que tengamos más oportunidades. Y, señores, a continuación tenemos entonces nuestro resumen noticioso de la semana con el licenciado Luis Pico. Gracias, Marcelo. Feliz noche. Bueno, Gracias a todos ustedes y los espero en la siguiente parte del programa. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro tercer programa de hoy, como siempre con el licenciado Luis Pico, para hacernos un resumen noticioso de la semana. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola amigos. Esta semana vamos a hablar acerca de estos acontecimientos que han sucedido en Perú. Eh, el asesinato de un migrante venezolano. Orlando Abreu tenía 27 años, eh, trabajaba en un supermercado, en un mercado de puestos y particularmente fue asesinado a tiros eh, en plena vía pública luego de que supuestamente uno de los capos del mercado eh, lo amenazara por no haberle pagado lo que sería una vacuna, una extorsión. Eh, esta persona sacó una pistola y le disparó en plena vía pública y lo asesinó enfrente de toda la gente que allí había. Eh, se sabe que este muchacho, Orlando Abreu, tenía 27 años, trabajaba en este mercado y bueno, lamentablemente falleció con todo y que intentaron dar la asistencia médica. Los tiros se los dieron a quemarropa, a mansalva y fueron heridas bastante graves. Eh, por el momento, el gobierno peruano, no hubo autoridades que que se pronunciaran acerca de esto. Estos hechos sucedieron en la provincia de Trujillo, no fue no, en Lima. Eh, pero recordemos que Perú es un país en el cual hay más de un millón de venezolanos y, aunque no sucedió en la capital, inmediatamente fue noticia, se hizo viral en redes sociales, no solo en Perú, también en Venezuela y en gran parte del mundo, debido a la comunidad venezolana que está esparcida en tantos países. Bueno, es importante que hagamos notar que el asesinato de Orlando no es culpa de los peruanos, sino de una banda criminal. Porque los demás comerciantes de ese mercado, algunos serán extranjeros, pero la mayoría serán peruanos, también son víctimas de estos delincuentes. Es exactamente lo mismo que sucede en cualquier parte de Venezuela. Ustedes van al mercado del cementerio en Caracas y el que no haya pagado la vacuna y a los delincuentes Usted de la zona, se puede dar por muerto. Usted va a la frontera, va para el Táxica, para Apure, le paga la vacuna lo los guerrilleros, usted está muerto. O sea, este hecho en particular no es culpa de los peruanos, pero sí es un hecho que los venezolanos tuvieron muchísimas humillaciones, vejaciones y discriminación. Okay, pero disculpas a todos por un pequeño incidente técnico, pero si estuviésemos todos en el mismo sitio, estuviésemos Luis y yo en la misma oficina grabando, sería muy fácil, pero tomando en cuenta que estamos a 11.000 kilómetros de distancia, pues las cosas no salen perfectas. Como decía, es un hecho que los venezolanos han sido severamente discriminados en Perú y conozco muchas personas que me han comentado hechos verdaderamente lamentables. El problema es cuando esto empieza a escalar. Ya ha habido incidentes donde delincuentes venezolanos han agredido peruanos y delincuentes peruanos han agredido venezolanos. Si fuesen delincuentes contra delincuentes que se matan, uno dice, bueno, a los dos nos benefician porque se acaban esos delincuentes. El problema es que hay ciudadanos que no son malas personas, que no son delincuentes, que quizá en algún momento tengan una mala actitud, pero ellos son los que están... Pagando las consecuencias. Esto tenemos que pensarlo y hay que exigirle al gobierno de Perú que tome cartas en el asunto. Como yo he dicho muchas veces, los gobiernos de América Latina disfrutaron el chavismo, lo apoyaron políticamente, le permitieron mantenerse, recibieron cantidades enormes de dinero sucio y ahora están pagando la factura de la fiesta. Los millones de venezolanos que recorran América Latina son esa factura que, lamentablemente, ahora tienen que pagar los gobiernos de América Latina. dice ¿pero por qué? Bueno, porque si no hubiese sido por ustedes, señores gobernantes, Venezuela no habría llegado a lo que llegó hace mucho tiempo que habría desaparecido el chavismo. Entonces, actúen en consecuencia. Ayúden a los venezolanos, pero ayúdennos a salir del, del chavismo. Es más, si salimos del chavismo, les puedo garantizar que el 90% de los venezolanos se les van a ir corriendo. Así como llegaron caminando, se van a ir caminando para regresar a Venezuela. Entonces, resuelvan el problema. Pero bueno, esperemos que mejore. Cuéntame algo más. No, particularmente fueron muy llamativos que en redes sociales comenzaron a circular videos de delincuentes venezolanos eh, asesinando a peruanos. Eh, hubo dos videos que particularmente se hicieron virales, uno, uno que se montaba en una especie de camión y lo caen a tiros y otro que eh, es bastante sensible de un señor al que lo echan desde un puente, lo tiran hacia el vacío. Eh, yo creo que es muy importante hacer mención a que precisamente no todos los venezolanos tienen la culpa y sabemos que no es la primera, el primer hecho delictivo. Tenemos que recordar que el tren de Aragua, una de las organizaciones delincuenciales más fuertes de Venezuela, que están mejor armadas, más logística, eh, sufrió la caída de varios de sus integrantes que cayeron presos cuando intentaron asaltar un banco. Esto fue en 2019. Eh, pero tampoco vemos que haya pronunciamientos del gobierno venezolano, dícese ni del lado de Maduro. Eh, el lado guaydosista pidió que se hiciera justicia, pero pues bien se sabe que muchas acciones no son las que pueden tomar y a fin de cuentas, hay una comunidad venezolana que no tiene autoridades a las cuales acudir, y a las cuales ampararse. Pero, supongo que en Perú debe existir algo como el defensor del pueblo. Y creo que los venezolanos deberían dirigirse para exigir el respeto a lo mínimo de sus derechos humanos. Cuando se empiece a respetar los derechos de las dos partes, empezará a disminuir esa animadversión y las relaciones podrán mejorar. Como he dicho, los venezolanos están reaccionando y lo que es peor, muchos están reaccionando mal. Y eso lo que hace es llevarnos a una escalada que va a terminar muy mal. Y en Perú va a terminar, pe, terminar perdón, peor para los venezolanos porque ellos son los que están en otro país. Los peruanos siempre estarán en su país y de una u otra forma recibirán más apoyo, más protección y son más. Tan sencillo como eso. Entonces, la recomendación, dirigirse a la Defensoría del Pueblo... Hay algunos actores políticos de cierto nivel allá que deberían coordinar estas actividades y exigir al gobierno un cese de los tigamientos a los venezolanos y llamar a los venezolanos a no confrontar a los peruanos. Pero particularmente, ¿cómo se le puede pedir a los venezolanos que acudan a las autoridades? No, precisamente la policía, al ver venezolanos indocumentados en la calle, Suele llevarlos detenidos, suele amenazarlos con deportación y lo más llamativo es eh, cómo militarizaron la frontera con Ecuador precisamente para intentar evitar que los venezolanos pasen de un país al otro. Pero es llamativo porque lo hicieron eh, con militares, con tanquetas, eh, como si estuviesen persiguiendo precisamente delincuentes y no migrantes o refugiados. Recordemos que los refugiados a nivel mundial eh, tienen estatus de protección a los países a donde llegan, eh, pero en el caso de Perú, con la frontera con Ecuador se los ha percibido como si fueran eh, delincuentes. ¿A qué autoridad pueden acudir en esas condiciones? Verdaderamente es, es difícil y el gobierno de Perú ha sido todo menos eh, justo, todo menos recto todos menos honrado con nuestra gente, pero por eso digo hay líderes políticos y deberían dirigirse a la defensoría del pueblo. ¿Por qué no reunir a los venezolanos allá en el acto más pacífico posible y hacerlo tan público como sea posible? Y llamar a la televisión, televisarlo, mandarlo por redes sociales en directo y decir: estamos aquí para la defensoría del pueblo. Exigimos que cese el hostigamiento. El problema es que ha sucedido en otros países cuando los grupos inmigrantes, las ciudades son sumamente hostigados, tienden a organizar los grupos de autodefensa. Y eso es lo primero que un gobierno sensato y el presidente de Perú ha demostrado que lo menos que es, es una persona sensata, pero es lo primero que evitan. Se ha visto en muchas partes, inmigrantes son perseguidos, hostigados, eh, maltratados, se organizan las autodefensas y escala la violencia. Si el presidente de Perú quiere evitar la violencia, no es votando a los venezolanos, porque de paso no puede, porque eso sería un crimen de lesa humanidad por el cual con muchísimo placer lo denunciaríamos, porque es lo menos que merece, porque hasta el momento lo está cometiendo, pero desescale la violencia. ¿Y cómo se desescala la violencia? Con justicia, con derechos humanos, respetando los derechos. Eso sí, delincuente venezolano que agarren en Perú, que lo metan, en la peor cárcel, yo no sé cómo se llamará la peor cárcel del Perú, pero que lo metan ahí y que boten la llave. Cuando agarren a los del tren de Aragua y a cualquier otro malandro venezolano en Perú, que lo metan en un calabozo y boten la llave, que no vamos a protestar. Pero la gran mayoría de los venezolanos que están allá no son malandros, son delincuentes. Son gente que huyó porque estaba muriendo de hambre, muriendo de mengua o perseguidos en Venezuela. Es lo mismo que en cualquier otro país del mundo. En Europa llegan cantidades de refugiados Personas que en sus países tienen situaciones gravísimas, los sirios sobre todo, y no se los ataca. Quizá aquí también falta un poco de orden para decir, bueno, que usted llegue a nuestro país, adáptese a nosotros, adáptese a las leyes y sea bienvenido. Pero no, no tienen ese hostigamiento que los ciudadanos tienen en Perú y que lamentablemente se está viendo en otras partes. Hubo comentarios en redes sociales realmente nauseabundos que hacen detestar más a ese gentilicio y el problema es que uno empieza a generalizar lo cual no es correcto pero es natural hacerlo que la rabia se empiece a manifestarse a todos y por eso hay que evitarlo o sea, lo repito mil veces, hay que evitarlo hay que desescalarlo pero si empiezan con esos comentarios despectivos y qué bien que lo mataron y vi un video esta mañana de una manifestación de peruanos contra los venezolanos diciendo que los van a matar a todos bueno, está bien. Van a tratar de matar a los venezolanos. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer los venezolanos? Su derecho humano y su derecho natural es defenderse. Pero ¿qué quieren? Una guerra civil de inmigrantes venezolanos contra peruanos no debe ser. Primero, porque los venezolanos van a perder más. Pero es que no debe ser, porque así no es el derecho. Y en Chile también no ha faltado, pero muchísimo menos, también quienes se han estado de, contra los despotricados contra los contra los venezolanos sobre todo también los grupos de izquierda que les encanta defender al, al tirano Nicolás Maduro y entonces dice por qué tenemos que soportar tantos venezolanos aquí bueno porque ustedes también son parte de esto porque los presidentes de Ecuador Bolivia Perú Chile Argentina Uruguay Paraguay y Brasil sostuvieron la dictadura en Venezuela que cambiaron los gobiernos sí es verdad que los nuevos presidentes no sostienen la dictadura sí es verdad pero los anteriores presidentes lo sostuvieron y estamos hablando del de gobierno del país. Estamos hablando del Estado, no de la persona. Lamentablemente van a tener que, que pagar la cuenta de esa fiesta. Ahora, hablabas de que los venezolanos deberían cumplir las leyes. Pero sabemos que en el caso peruano no hay una embajada, no hay un consulado. Y a muchos les ha sucedido. Se les vence el pasaporte, se les vence o pierden la, la cédula. Y básicamente quedan indocumentados. Eh, ¿Cómo pudieran hacerlo los miles de personas? Porque no son casos aislados. ¿Quedan en esa situación de indocumentación? ¿Cómo, cómo pudieran eh, cumplir las leyes migratorias y este tipo de cosas? Bueno, esas son circunstancias especiales y ahí debe intervenir ACNUR, Organismo de Naciones Unidas, que como todas las Naciones Unidas es muy grande y poco útil. Pero debe intervenir y decir, bueno, estos son refugiados. Si un refugiado perdió su pasaporte, no le diga, es que usted perdió todo su derecho porque perdió el pasaporte. ¿Cómo va a ir esa persona a buscar un pasaporte a la embajada venezolana? Suponiendo que sí esté funcionando. Vamos a decir que sí. Pero es por demás sabido lo difícil que es. El pasaporte más caro del mundo es el venezolano. Cuesta por lo menos 200 dólares. En cualquier otro país obtiene un pasaporte por muchísimo menos. Y además de eso, todo lo que hay que pagar por debajo de la mesa para que te lo den. Y entonces, entonces... Sí, y también ahí va culpa del gobierno interino que no toma medidas. El gobierno interino pudo pedir pasaportes, por ejemplo, y si todo el mundo tuviese documentación, pues, algo podría hacer, pero no, no, o sea, nada que ver. A nadie le importan los refugiados, solamente el dinero que producen los refugiados, muy lamentablemente. Pero apartando el hecho que si se vencen los documentos y para eso debería existir tanto la Defensoría del Pueblo como ACNUR, y lamentablemente en Perú parece que la defensora del Pueblo no funciona muy bien, y ACNUR no funciona muy bien en ninguna parte, pues deberían recibir algún tipo de documentación que haga constar su carácter refugiado. Y además, todos sabemos, no tenemos por qué explicar que el sol sale por el este. Todo el mundo sabe cuál es la situación de Venezuela. Entonces, exigir una documentación que se sabe que no se puede obtener es negar los derechos humanos. Y quizá deberíamos trabajar sobre el la teoría de que eso es un crimen de lesa humanidad en contra de nuestro pueblo. pues Creo que ya, ya tenemos un punto más para trabajar en la, en la fundación que estamos creando. O sea, el, es un crimen contra nuestro pueblo. Exigir lo que no se puede dar, sobre todo sabiendo. Porque si es ese... que eh, Tú estás en Argentina. Llegó a Argentina una persona que viene de Katmandú y nadie sabe lo que está pasando. Dicen, pero es que usted no tiene tal y tal documento y es el único en todo el país, bueno, nadie lo sabe, pero en Latinoamérica no va a saber lo que pasa en Venezuela, se sabe demasiado. Es hecho particularmente, a, a nivel de los gobiernos, son los que más deberían saber. O sea, se supone que para eso están los gobiernos. Sí, no, no pueden alegar que no lo saben, pero sí lo hacen. Entonces, creo que está es el punto. Los crímenes de, de de, contra los derechos humanos, los crímenes de deshumanidad contra los venezolanos, no solamente los están cometiendo los esbirros del régimen tiránico de Nicolás Maduro, a quien como dije hace un rato en la primera parte del programa espero verlo con la braga naranjada en Guantánamo y ese será un día increíblemente feliz verlo a él y a su esposa y a sus amigos y a todos sus compañeros en Guantánamo, porque ahí no se más nunca, pero también lo están cometiendo los demás presidentes que se supone que son aliados de, del gobierno interino y son protectores de los venezolanos. Son pequeños detalles que podrían hacer y por lo visto nadie quiere hacerlos. Bueno amigos, este fue el tema de la semana. Los venezolanos en Perú saben que acá estaremos siguiendo la situación de los migrantes venezolanos en los distintos países porque siguen pasando los días, siguen pasando las semanas y en distintos países... Nuestra gente eh, sigue siendo víctima y sigue siendo noticia, algunos por haber podido emprender, por haber podido eh, hacer una mejor vida, pero la mayoría en muchos países sigue siendo titular por lamentablemente hechos que no deberían suceder, menos aún, como bien dice Marcelo, estamos en el siglo XXI, se supone que los gobiernos son los que más enterados deberían estar, de la situación venezolana, y aún así, siguen sucediendo estas cosas. Bueno, como siempre he dicho, tiene que surgir un nuevo liderazgo, porque el gobierno tiránico de Nicolás Maduro, de todo el chavismo, no hacen absolutamente nada por los venezolanos. Y lamentablemente, el gobierno interino tampoco. Porque cuatro palabras que dicen, pero en la realidad no le llegan a nadie la protección que deberían recibir de, de su gobierno. Entonces deberá surgir un nuevo liderazgo que asuma esta defensa. Y hay quienes lo están haciendo, porque hay individuos que están tratando de mejorar la situación en sus respectivos países, pero no tienen la representatividad que tendrían los diputados de la extinta Asamblea Nacional, los exdiputados, que en su momento pudieron haber hecho mucho. Muy lamentable. Bueno, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que hayan disfrutado el programa. El próximo va a estar aún mejor. Bueno, Luis, gracias. Gracias, Marcelo. Saludos a todos.